Bueno, el sábado en la noche, como las 9.53, eh, se entró un ladrón, eh, rompió los hierros, eh, se llevó 16.600 pesos, mercancías, más el teléfono de la oficina. ¿Cómo te el robo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo entró? Eh, Bueno, él eh, penetró aquí rompiendo los hierros. Wow. ¿A qué hora más o menos fue? 9.53 de la noche. ¿Es la primera vez que ocurre. procura La segunda vez. ¿Que le roban a ustedes ya? Sí. La primera ocasión que le había llevado. La primera ocasión se llevó dinero, mercancía y la flota también. Sí, muy afectada realmente. ¿Qué le llevó usted? Este, nos llevaron, eh, bueno, de esa nevera dos cajas de chocolates que valían bastante, ¿verdad? Que son bastante caras, casi a dos mil pesos cada una. Y una greja de 12 tazas que nos costó dinero. Una estufa eléctrica, unos candados que estaban en una bolsita de, que teníamos ahí de, para, para sustituir otros que se dañen. Bueno, yo lo, la, el llamado que yo haría es que la dirección de la plaza tiene que pagar un servicio de seguridad para que esto pueda estar cuidado de, di, de día y de noche, principalmente de noche. Porque si no hay seguridad de, de, de vigilancia, van a seguir los robos. Pero a la hora que haya servicio de, de una compañía de seguridad, ya los robos se van a detener. Porque el problema aquí es que no, no amanecen huachimanes cuidando esto. Entonces, ahí no amanecen guachimanes, eh, ellos se aprovechan y parten los cristales de la, de la paisiana. Y entran, porque como no hay nadie cuidando.